¿Cómo se manifiesta la solidaridad cubana? Bueno, creo que el legado de Che más importante es entregar hasta la vida por un ideal, y, y ese entregar la vida tiene un montón de aristas: el humanismo, el internacionalismo, todo eso se manifiesta en las misiones cubanas, en el internacionalismo cubano. Eh, que te duela tanto la injusticia. De, de que te pueda pasar a vos o a tu familia, como la injusticia que le pueda suceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ese es un legado del Che. Eh, la unidad, el, el tratar siempre al otro como un ser humano. Fíjate que el Che trataba de la misma manera, o, o era tan humano con su gente como. Él decía que tenía que hacerlo con los prisioneros de guerra también. Eso, creo que es el humanismo y sobre todo el hombre no Ese hombre con el cual soñó y creo que el, la sociedad que más logró acercarse es el, el pueblo cubano, ¿no? y, y en las misiones creo que cada internacionalista lo lleva al Che consigo con mucho orgullo y, e intenta acercarse a ese hombre y esa mujer nueva que con la cual luchó y, y murió de 80.